Me plantean el problema de un plano inclinado con rozamiento en el cual dejamos caer una masa de 10 kilogramos por el plano inclinado y queremos averiguar con qué velocidad llega al suelo. El planteamiento del problema hay que hacerlo utilizando principios energéticos. Lo primero que tenemos que determinar es qué principio energético utilizamos y en este caso tenemos que utilizar el teorema de las fuerzas vivas. ¿Por qué? Pues tenemos que usar el teorema de las fuerzas vivas porque aparecen fuerzas no conservativas, el rozamiento es una fuerza no conservativa, se pierde energía por la fuerza de rozamiento, así que hay que aplicar el teorema de las fuerzas vivas. Este teorema lo que nos dice es que el trabajo total, es decir, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, va a ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Cuál es el trabajo total o el trabajo de todas las fuerzas? Pues va a ser el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Recordemos que entre las fuerzas conservativas pues están el peso, la normal o alguna fuerza, la tensión de un cable que está tirando del objeto. Y las fuerzas no conservativas, eh, se verá más adelante una definición un poco más específica, pero para un problema como este pues van a ser fuerzas que hacen que el sistema pierda energía como la fuerza de rozamiento. Bien, pues esto va a ser igual a la variación de la energía cinética. Tenemos nuestro plano inclinado y en él, en este ejercicio, las únicas fuerzas que están actuando son las que vemos aquí, que son la fuerza de rozamiento, que es la fuerza no conservativa que se pone al movimiento. Eh, por otro lado tenemos el peso que lo ejerce la Tierra, la fuerza de la gravedad. Y por otro lado tenemos la normal, que es la respuesta del eh, plano contra el cuerpo que está apoyado sobre él. Así que como fuerzas conservativas tenemos la normal y el peso. Y como fuerza no conservativa tenemos la fuerza de rozamiento. Lo que tenemos que hacer es estudiar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que tenemos representadas en nuestro plano. Y para ello necesitamos representar el desplazamiento. Desplazamiento va a ser este vector de aquí, así que tendremos que ver eh, cómo actúa o qué trabajo realiza eh, cada una de las fuerzas respecto al desplazamiento. Eh, las fuerzas que vamos a tener en cuenta van a ser, por un lado, la normal, por otro lado, la fuerza de rozamiento, por otro lado, el p sub i, y por otro lado, el p sub x. ¿Por qué? Porque son fuerzas que forman o bien 90 grados, o bien 0 grados, o bien 180 grados respecto al desplazamiento. Y eso nos va a facilitar mucho los cálculos. Vamos a estudiar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Así que, eh, como el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, y esto es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento, pues vamos a ver primero eh, los cosenos de los ángulos que vamos a ver en este ejercicio. Empezamos. El coseno de 90 grados, recordemos que es 0, el coseno de 0 grados es 1 y el coseno de 180 grados es menos 1 y con esto tenemos todos los cosenos que vamos a necesitar para resolver fácilmente cada uno de los trabajos. Empezamos con el trabajo de la fuerza normal, por ejemplo. Pues es la normal por el desplazamiento, el producto escalar, así que sería el módulo de la normal por el módulo de, del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la normal y el desplazamiento. Bueno, pues como la normal y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es 0, así que el trabajo de la fuerza normal pues va a ser 0 julios. Procedemos del mismo modo con el trabajo del P sub x, pues es el vector P sub x producto escalar por el desplazamiento y como P sub X y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 es 1, pues el trabajo de P sub X va a ser el P sub X en módulo por el desplazamiento en módulo y medido en julios. Continuamos con el P sub i. El trabajo de la fuerza P sub i va a ser igual al vector P sub i multiplicado. En producto escalar por el desplazamiento, como P sub i el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es 0, así que el trabajo de P sub i va a ser igual a 0 julios. Finalmente, nos queda el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento. Eh, multiplicado por el vector desplazamiento y como la fuerza de rozamiento y el desplazamiento forman un ángulo de 180 grados pues el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento y por menos uno así que ponemos ese menos ahí delante y ya tenemos todo lo que necesitamos así que el trabajo total va a ser la suma de todos estos trabajos y al final se nos va a quedar como que es el trabajo del P sub X más el trabajo de la fuerza de rozamiento, y esto es igual por el teorema de las fuerzas vivas a la variación de la energía cinética del bloque. Así que con esta expresión vamos a poder resolver nuestro problema. Para nuestro ejercicio, nos va a quedar o eh, necesitamos resolver lo siguiente: el trabajo del P sub X. Hemos dicho que era el módulo de p sub x multiplicado por el desplazamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento, hemos dicho que valía menos la fuerza de rozamiento multiplicado por el desplazamiento. Y esto va a ser eh, la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, pero como el bloque parte del reposo, la velocidad inicial es cero, por lo tanto la energía cinética inicial es cero, así que esto es lo que tenemos que resolver. ¿Qué necesitamos para calcular la velocidad final? Pues lo único que necesitamos es calcular x el desplazamiento y calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale P sub X? Bueno, pues P sub X, de los problemas que hemos estudiado de dinámica en el plano inclinado, vale masa por gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado. Lo siguiente que necesitamos es la fuerza de rozamiento, que vale mu multiplicado por la normal. La normal valía lo mismo que P sub I, la componente P sub I del peso, así que es mu por m por g por el coseno del ángulo del plano inclinado y por último necesitamos saber cuánto vale el desplazamiento. El problema que tengo es el siguiente, esta es la altura desde la cual vamos a dejar caer el bloque, este es el desplazamiento, que es lo que necesito saber, la distancia y conozco el ángulo. Bueno pues a partir de la definición de seno del ángulo, seno de alfa es igual a cateto contrario partido por la hipotenusa que es el desplazamiento, ya puedo calcular cuánto vale el desplazamiento. Así que despejando me queda que el desplazamiento, el módulo del desplazamiento, vale la altura partido por el seno del ángulo del plano inclinado. Y con esto ya tengo todo lo que necesito. El P sub X, la fuerza de rozamiento y el módulo del desplazamiento. A partir de las expresiones que hemos obtenido anteriormente, lo único que nos queda es sustituir. Tenemos el x que es m por g por el seno del ángulo alfa, multiplicado por el módulo del desplazamiento, que es h partido por el seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por m por g por el coseno de alfa, multiplicado por el desplazamiento que es h partido por el seno de alfa y esto nos va a dar igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. De momento podemos ver que la masa aparece en todos los términos así que la podemos eliminar. También podemos eliminar en este término el seno con el seno y para quitarnos el denominador 2 de la energía cinética vamos a multiplicar todo por 2. Así que pongo aquí un 2, pongo aquí otro 2 y este 2 ya lo puedo eliminar. Paso a limpio la expresión y lo que me queda es 2 por g por h menos 2 por g por h por mu por 1 partido por la tangente de alfa es igual a la velocidad final al cuadrado. Voy a darle la vuelta a esta igualdad y voy a sacar factor común 2g y h. Así que me va a quedar que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por g por h multiplicado por 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Ahora que tengo una expresión sencilla ya puedo sustituir datos. Así que me queda que la velocidad final al cuadrado es 2 por la gravedad que vale 9,8 por la altura desde la que dejó caer el objeto que eran 10 metros multiplicado por 1 menos el valor del coeficiente de rozamiento, que era 0,15, partido por la tangente del ángulo del plano inclinado, que eran 20 grados. Si sustituyo los datos y hago la operación en la calculadora, esto me queda que son 115,22, y lo único que tengo que hacer es eh, la raíz cuadrada de este resultado. Así que la velocidad final es la raíz cuadrada de 115,22, y esto me da 10,73 metros partido por segundo, ya que todo está en sistema internacional. Si comparamos este resultado con el obtenido para el mismo problema resuelto mediante dinámica y cinemática, vemos que el resultado es exactamente igual.